Las bullas del día, lo que acontece en la noche, en la madrugada, y no se duerme buscando esas informaciones, el Alfa se compra. El Alfa se compra otro juguete. Al menos de un mes que hayan quemado el Bugatti del Alfa en Miami, el exponente de música urbana adquirió un De Chiron Super Sport 2021, el más rápido del mundo. El nuevo Bugatti Chiron Super Sport completa la gama del famoso superdeportivo de la Firma de Mosh Lane, al igual que sucedió en su momento, el Beirón. Este distinguido apellido añade a la bestia francesa, un toque extra de lujo, exclusividad y prestaciones. Se trata de una serie especial que contará con una producción limitada a tan solo 60 unidades. Las primeras entregas se producirán a finales del año. Último dato, tiene un precio de partida de 3.2 millones de euros. Bueno. bueno pues ya sabemos por pues, dónde va la vaina de, de, de, de la cama de acá. ¿Cuántos son? ¿Cuántos 3 millones de euros? Calcule. ¿a cómo está el euro? El euro está a 69. 69 está el euro. 170, 70 70 millones. 70.535. No, no son 5, son 3. Estamos hablando de 3, 70. Se está calculando, eh, a la gente que no que, que no, oye. Dígalo. 7 millones. Entonces millones. No creo que lo no creo que él tenga ese dinero. No, pero el alfa, el, el alfa con ese dinero, a lo mejor se compra el equipo de liceo, el escogido. <risa> pero para yo compro un Bugatti me compro un equipo de pelota. <risa> no creo, ya ya. ya eh, está pidiendo, no creo. ¿Eh? Cualquiera. <risa> cualquier no creo, equipo. Villalona, no que okay. Que tenga que ya me presté el micrófono, porque la gente no está oyendo lo que está hablando. Ah, si backstage. Si ustedes quieren volteamos la cámara. Hay un stage, sí. La... Sí, porque Gazoy <risa> tiene un desorden ahí, que son los últimos. <risa> la gente no sabe <risa> lo que está pasando detrás <risa> de ay, cámara. Ay. Ya ya hay que, que mandarle su <risa> fuego, porque me mandó los otros días también. Fue no sabe dónde era la cámara esta. <risa> <risa> <¿Ya> <risa> ¿Cómo es, Tomé? Pues, pues bien, como iba no con el tema, no creo que tenga ese dinero. No. Pero, pero no, el otro, no, lado. Si, lo, si lo puede tener, no, no lo da para eso. ¿No? ¿no? ¿Cuánto? 350 mil dólares. ¿Mensa Mensual. Sí, creo que... Yo ahí, creo tiene que un, ahí tiene un equipo. Yo creo que la de FAD mejor debió... Sí, sí, ¿Sí? Si eso es verdad, que él se compró ese pero pero carro. Debió de comprarse un equipo de pelota mejor y ganaba más dinero. Ya <risas> los compráis a los gigantes o los, los, los licenses. No, no, los gigantes, los ricenses no los venden ya. Pero, más fácil. No, los ricenses se aburran, van a vender ese equipo, llévate de mí. <risas> ay, ay, atención. Declaraciones, Ayer, de los yo. Cuando los ricenses se aburran, ellos le van a dar, como hicieron los estados, yo genados, te digo se Yo, de yo, de yo de te de digo a ti. Yo te digo, van a tener que sacar marco, yo me aseguro. Yo te digo a ti lo que, que, lo que no que tiene, que tiene que ese dinero para comprar ese carro. Para mí no lo tiene. Mi opinión. ¿Cuánto costaba el rojo? El rojo que, que, que él compró. ¿Tres millones de dólares o de euros? De dólares. De dólares. Este euro. Con, con impuestos se metía a Pero entonces. Y para rodarlo aquí como cuatro millones o cinco, ¿no era? No, si llevaba un millón de dólares. Traerlo. traerlo aquí a República Dominicana. No, no creo, sí. no. Eh, pero eh, ahí vamos ya deduciendo lo que es el caso de Bugatti. Para mí que el Alfa hizo ese sonido cuando viene a ver para pa presentar ese carro, porque yo sé que... Para cambiar de carro. Él no era de es rojo. Y ese azul tampoco sea, era, una el rojo no era de era, una el, era, de, era una el rojo era una llante, no era de yo no creo oh, nada oh. de lo que esté en las redes. Ya usted me dice que Santiago Mativo no. Lafa se compró un helicóptero, no, yo no lo yo creo, no creo ya. Ya. Se renta, ya se renta. no creo se renta. nada de lo que pasa en las redes, lamentablemente. Un comunicador dijo, ¿eh? Dijo eh eso dijo él oportunamente que eso fue entre ellos mismos, que se hicieron en Bogotá. ¿Y qué Bogotá? Que no pertenece al Alfa el Bogati. Bueno. Señores, pero es, es que mira, mira, vamos a analizar. Aquí hay, aquí hay 300 gente, ¿verdad? un Cuando a usted le queman un vehículo así, o en alguno de esos penthouse sale un chin de humo. es eh, Jorge? Un chin de humo por la ventana, en Estados Unidos, Miami, una, una ciudad lujosa donde yo viven, y un sistema de cámara está bajo la tierra. Y, y, y de inmediatamente pasa eso. Lo primero es el representante de la policía que sale a dar declaraciones. El alcalde de, de Miami. Sí. Exactamente. La compañía de seguro a chequear. bueno ahí, a acercar el perímetro de una vez. Investigar. No se vio una foto. Nada. Entonces, esta gente está jugando con la mente de nosotros. Lo Alofoque, lo Santiago Matías, eh, eh, los, los, el Alfa. El Alfa se está apretando para eso, entonces, para, para estar jugando con la mente de la gente. No, eso no se puede, ¿Ah, sí? ¿Eh? Está con alfoque. Está pidiendo de la y... Tien, El Alfa tiene un cariño muy grande, pero fácilmente se atreve a perderlo. Porque ese tipo de cosas, ese tipo de cosas. No está dando view. Hay que quemar un carro. Hay que hay quitar hay que un carro y decir que es tuyo para tú poder sonar. No, porque ellos, ellos querían apagar Roche era salió con eso no espera con los Federico. bueno y ahora en, ya, ya, ya que, que no ha pasado nada no ha pasado nada Estoy que más un cariño, no ha pasado nada eso hasta el mayor tenía que ver en eso también para ese sonido Otro más involucrado yo sí creo que no le vamos a llegar en ningún momento <risas> a, a, a puerto rico a nivel musical dar <risas> yankee nunca hizo eso Arcángel nunca hizo eso, Arcángel tenía una jipeta para aquí en su casa, una Porsche desde el año, cuando la compró la tenía cogiendo polvo, y no hacía tanta bulla como hacen esta gente. Entonces, esto el tita, el, el, mil años uno llevan los boricos a nivel de música, a nivel de profesionalismo, por eso que ellos se van internacionales, porque se saben manejar. El alfa, lamentablemente, el alfa está a nivel internacional, y lamentablemente puede perder esa batuta porque con, con esa falacia. Claro. Que era apretado el Bugatti, no, yo, ya, ya, yo te he, ya yo te he decepcionado. Yo pensé ¿Qué? que el Alfa había... había... ¿Qué? ¿Qué? Ay. Nunca mostró nunca mo matrícula. No, eh. nada. ¿Eh? Por eso es que la dice, eh, es que yo brillo más que tú en un, en un carro, ¿no Y tú llegando en un Bugatti, yo brillo más que tú en un carro. Mira lo que pasa con, con esos muchachos. Tú sabes, cuando tú estás pegado así, vienen muchachos, vienen... Viene Raíces a darte casa, tú la pagas de paso. Sí, sí, eso. Es Viene, vamos, cómprate carro, tú lo pagas el paso porque tú estás pegado. ¿Me ¿No entiendes? Eso es lo que pasa, pero ese carro era muy fuerte. Muy fuerte ese carro. Son los futbolistas, los peloteros, déjenle solo a los peloteros. No, los futbolistas, ni, me, ni Messi que tiene todos los cuartos del mundo, ah, que a propósito renovó, no renovó hoy con el Barça. Ni Messi que gana como 80 millones al año jugando. Ellos no no, ellos no tienen esos el carros Boto, de eso. Eh, ¿Cómo que se llama? Y eh, tienen carrito bonito y vaina pero Cristiano no hay que Bugatti Ronaldo ni vainas. Como tres Bugatti. Ah, no, pero ¿sabes que Cristiano es. Ah, la Pampa. No, <ríe> a él le gusta privar, le gusta hacer A él le gusta privar en vuelo, ¿tú Pampere. sabes cómo es? que tenía de dientes de toisillo y mira ahora con tres